¡Uy, soborno, soborno, soborno! ¿Pero qué haces? ¡El baile del soborno! ¡Uy, el baile del soborno se baila así! ¡Así!